En Hiperlimpieza encontrará un amplio catálogo de carros de limpieza, disponibles en una gran variedad de colores, materiales, disposiciones y medidas. Estos productos se recomiendan para empresas de limpieza, centros educativos o sanitarios, hoteles y grandes superficies. El carro Zafir se compone de polipropileno, un material ligero y resistente. Cuenta con cuatro ruedas de gran calidad, dos delanteras móviles y dos traseras fijas. Con este producto se incluye una bolsa de color amarillo fabricada en vinilo de 100 litros. Zafir y Zafir Top con armario. Tienen las mismas características, pero incluyen armario. Los carros Zafir y Zafir Top se pueden adquirir con un cubo doble y prensa para escurrir incluidos, así como dos cubetas para valletas de dos colores. De esta forma contará con un carro de limpieza totalmente equipado, con dos, todos los accesorios. También disponemos de carros de limpieza de diferentes colores, resistentes y económicos, fabricados en fibra de polipropileno. Ambos cuentan con ruedas giratorias, delanteras y tres alturas, ganchos para almacenar utensilios y bolsa para residuos de color amarillo, que en el caso del carro negro posee tapa y cremallera. Contamos con los carros fabricados por Mai, de gran calidad, ligeros y compactos, fabricados en polipropileno de color negro. Se limpia muy fácilmente y con ello se incluye una bolsa de PVC lavable con capacidad de 92 litros. Podrá encontrar una sección de carros de limpieza fabricados en diferentes materiales, como el carro Tommy. Está totalmente equipado y posee estantes para almacenar utensilios. Los carros de acero inoxidable son una excelente alternativa. Vienen totalmente equipados con cubetas y prensas. Los carros simples, de fregado fácil y reducido tamaño. Son fáciles de mover con ruedas, con paragolpes y almacenables en espacios y cuartos pequeños. También podrá encontrar un carro especial para almacenar planchas. Finalmente podrá encontrar una amplia sección de carros de acero inoxidable de fregado fácil, de color gris con bandejas, accesorios incluidos, como cubos y cubetas de diferentes colores y capacidades, asas telescópicas, cajones y armarios con cerradura.